Siria también ha resultado muy afectada por los terremotos. Hay miles de muertos, heridos, desaparecidos. Lo que pasa es que es muy difícil, como nos contaba Juan, saber exactamente qué es lo que pasa, porque prácticamente estamos hablando ahora mismo de un estado fallido, ¿no? donde claro. es muy difícil saber incluso uh, quién puede organizar todo esto. El padre Fagdi es quien uh, nos va a atender, es cura en Alepo. Padre, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Hola, muy buenas. Bueno, desde Alepo. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué información tiene usted de lo que está pasando en Siria, porque decíamos que ahora mismo es un país de donde es muy difícil saber exactamente qué información uh, se dispone. Bueno, bueno, pues yo ahora mismo estoy en Alepo. Alepo es la ciudad más que ha sido afectada eh, del terremoto que, que hemos tenido que a, ayer o anteayer, ¿no? Y entonces, porque estamos al norte de Siria, en el norte de Siria, o sea, muy cerca de Turquía. Eh, bueno, a, ahora mismo... Pues hagamos. Bueno, entenderéis que las condiciones para este tipo de conversaciones son muy complejas. Ya sería complejo de por sí con cualquiera hablar con cualquiera en Siria en condiciones normales, pero si encima estamos hablando con la zona más afectada por el terremoto en el norte del país, en Alepo, ¿podemos hablar con el padre Fadji? ¿Sí, no? Sí, sí, sí, sí. ¿Podemos? Padre, ¿me escuchas? Sí. Hola. Ahí está. Sí. Disculpe, nos estaba contando, bueno, está en una de las zonas afectadas y un poco cuéntenos cómo han sido las últimas horas. Pues las últimas horas, ahora mismo, fue, pues el, uh, esta noche, la noche que ha pasado, toda la gente, toda la gente, y, uh, bueno, ha dejado la, la, las casas, que uh, hemos dormido todos en las parroquias, en las salas, en los colegios, en todos los centros, porque como hay réplicas, bueno, he tenido un terremoto muy fuerte con un grado de 7,8, yo creo, sí, y uh, lo que pasa que uh, durante 24 horas, cada hora, cada hora, estamos teniendo otro terremoto, pero un poco más, eh, o sea, son réplicas, se dice, ¿no? Y entonces, uh, uh, la gente, hay mucha gente que ha perdido uh, su casa, muchos edificios en Alepo um, uh, uh, se han dañado, o uh, edificios destruidos. Nosotros hemos perdido un, bueno, un padre, un sacerdote, que, que se le llama Imad, el de Greco Católico, uh, y entonces estaba durmiendo con el obispo, pues entonces, uh, a la hora del terremoto, Thank you. Que el, el edificio todo se ha destruido pues entonces uh, hemos recibido la noticia de, del fallecimiento de, de, de, de este cura uh -huh. uh, la gente tiene mucho, mucho miedo ahora mismo que no sabemos exactamente qué es lo que podemos hacer no tengo exactamente cifras oficiales pero estamos hablando de miles de muertos estamos hablando de miles de muertos y, y, y miles de heridos y, y mucha gente que han perdido sus casas ahora mismo uh -huh. eso ah, es lo vale, que que estamos que el nivel de devastación de, de edificios es absoluto, ¿no? ¿En la ciudad? ¿Perdona, si puede repetir, por favor? Digo, el nivel de devastación de los edificios que han colapsado, son muchísimos. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, son los edificios que, que estamos hablando ahora, que muchos edificios que, que bueno, han sido dañados. Eh, lo que está pasando ahora mismo que... Ahora mismo en Alepo hace mucho frío, está lloviendo desde hace... Eh, cinco o seis días y entonces eso, eso es empeor, eh, empeorando un poco la, la, la, la situación ahora mismo por ejemplo estoy en una en una iglesia ayer por ejemplo yo no he, hasta ahora no hemos no, no hemos dormido porque porque siempre a la, a, la, a la cada hora pues recibimos gente recibimos gente en las parroquias porque eh, cada hora cada hora pues eh, estamos sintiendo que eh, algo está pasando en el suelo ¿no? en un terremoto Uh, bueno, ¿qué es la situación? Ahora mismo está viendo ¿sí? una réplica, dice. No, ahora mismo no, ahora mismo, Ajá. pero hace una hora. Hace Ajá. una hora. Hace una hora, pues a las la, la, la ocho y media, a las ocho y media, hemos tenido otra réplica. Pues entonces, no sabemos cuándo se termina eso, pero hay mucha gente, se dice, reportajes reportaje estamos eh, siguiendo, pues dicen que un poco tardará. Uh, bueno, eso es, lo que está, eso es lo que está pasando ahora mismo en Alepo, sí. Padre, una uh, cosa más, porque no queremos sigue. molestarle, que entendemos que tendrá muchas prioridades, a, a, además de atender a, a quienes nos preocupamos por lo que está pasando. Estábamos diciendo aquí, Siria es un país que pasa por una situación muy compleja. Entiendo que no es fácil que llegue ayuda, que lleguen equipos para um, colaborar en el rescate. ¿Cuál es la complejidad? Pues la complejidad que como que ahora mismo nosotros después, bueno, eh, hemos vivido, estamos viviendo hasta ahora eh, 12, 12 años de, de guerra y entonces la situación económica ahora mismo muy, muy, muy mala, ¿no? Entonces, lo que está pasando, yo mismo si hablo de, de una experiencia personal, eh, 12 años de guerra lo podemos hablar de una historia, y lo que hemos vivido desde hace dos días hasta ahora, eh, la, la, la noche pasada y la antepasada, pues, era otra cosa diferente. Hemos visto la muerte delante de nosotros. Mucha gente, mucho muerto. Yo, yo mismo estaba um, con, con la gente, con la, la, la parroquia, estamos sacando a la gente de bajo de los uh, eh, escombros uh, eh, de, de una manera que no, no lo creemos. Que, que está pasando. La verdad que um, es una situación muy fatal. Nunca Alepo, desde hace 200 años, bueno, yo creo que sí, 200 años, Alepo pues, tuvo un, un terremoto en 1850, 822, yo creo que en Alepo exactamente también hemos tenido desde desde entonces hasta ahora, pues es la primera vez que toda la gente ve lo que está pasando ahora. Pues es la situación, ahora mismo pues... eso es que estamos viendo la situación. La gente ya no puede ir a trabajar. Todo está ha empezado a arreglar las las casas, pues los edificios, a ver si se puede rescatar algo, a ver si puede sacar sí. algo. Pues entonces, eh, y, y no sabemos exactamente eh, cifras oficiales, cuántos muertos es. Claro. Padre, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande desde España. Muchas gracias. Unidos en oración, por favor. Sí, crece por nosotros, por favor. Sin duda alguna. Gracias, padre. Un abrazo muy grande, de verdad.